Un aspecto muy importante en la vida de cualquier persona es su economía. Y he tenido que ser muy creativo y muy inteligente ya que mi condición física no me permite trabajar, entre comillas, como una persona común y corriente. Entonces, pues me ha tocado ser... Bien creativo en ese sentido, obviamente soy publicista, cuando viví en Santa Elena y estando en esa finca tuve un negocio de flores como les conté y llegué a tener llegué a madurar la idea muy bien y ya lo que hacía era prestarle el servicio de las flores a gente rica. Que no tenía tiempo de ir a comprar las flores, yo iba y se las cambiaba cada ocho días y les cobraba un servicio. Llegué a, llegué a ser el proveedor de flores del Dancarto, del Belfo del San Fernando, de los lobbies de muchos edificios de acá de la ciudad y empresas a las cuales les proveía las flores y se las cambiaba cada ocho días. La saqué del estadio con ese negocio Durante un tiempo eh, Es un negocio que hoy en día tengo En stand-by ¿Por qué? Porque ya estando acá en Medellín Y haciendo esa tarea Conocí personas Que Me mostraron otro tipo de negocios Digitales Y el cual eh, Incursioné y me fue muy bien también. Hoy en día tengo un negocio de comida orgánica vegetariana. Compré una franquicia de Lenteja Express. La tengo en el Parque de los Deseos de la ciudad de Medellín, donde tengo el planetario, el jardín botánico, el parque explora. La oh, Universidad de Antioquia, y estoy sacando ese proyecto adelante muy contento. Y más contento me pongo cuando van personas al establecimiento y me dicen: Me dan las gracias porque no tenían donde comer y tenían hambre y no encontraban un lugar donde pudieran alimentarse sanamente. Ahí voy, sacando ese proyecto adelante y con mi vida para adelante.